Hola desarrolladores, soy Ricardo y bienvenidos a este segundo episodio de este curso de, de programación en Python Hoy veremos lo que es Python Es un lenguaje interpretado, es decir, que a partir del código fuente el intérprete de Python va ejecutando línea por línea y convirtiéndolo en código máquina para su ejecución este lenguaje no crea no suele crear eh, archivos compilados aunque a veces lo hacen Python es un lenguaje de alto nivel aquí tenemos una explicación de los lenguajes de alto y bajo nivel Bueno, los, los que están más arriba son más entendibles por los humanos y los que están más abajo son más este nivel por las máquinas Los lenguajes de alto nivel son Python, Ruby y Java entre otros y algunos lenguajes de nivel intermedio son C entre otros y los lenguajes de bajo nivel que son los menos entendibles por los humanos son el ensamblador y el binario Es un lenguaje multiparadigma y soporta los siguientes Soporta el paradigma de programación orientada a objetos Que se basa en los objetos Y los divide en clases como animales u otras cosas La programación imperativa Que es básicamente darle órdenes a la máquina Para que logre lo, hacer un objetivo específico La programación funcional Que permite eh, la de reutilización de código Con algunos pequeños cambios bueno eso es todo por este pequeño por este episodio y si les gustó denle like suscríbanse si quieren ver más de esto mm. compartanlo si quieren que haya alguien a quien le pueda gustar nos vemos en un subvideo cada domingo y nos vemos en un siguiente video chao